Hola amigas, ¿cómo están? Estoy aquí, tengo, cocinando, tengo unas <coughs> hamburguesas y una carne. Voy a hacer unas hamburguesas porque el día está hermoso afuera y um, quería, hay mucho sol, miren qué bonito que está afuera. So quería cocinar algo fresco. Les cuento que no había bajado video porque estuve muy ocupada. Acabo de venir, de llevar a los niños a la escuela, de anotarlos, porque mis hijos estaban yendo a homeschool, como yo les había contado. Mis niños estaban en homeschool, pero... Um, este año ya la pandemia pasó y todo, entonces estoy pensando que, que lo mejor va a ser que vuelvan a la escuela estamos planeando, eh, miren cómo está todas las, las plantitas de Jorge. el pasto está un poco seco no ha caído mucha nieve aquí en Utah entonces este, no hemos estamos ahorrando agua estoy cocinando y paré un poquito para hablarles y pedirles disculpas porque no me he conectado, no he hablado con ustedes y las tengo abandonadas, pero voy a estar bajando videíto más seguido. Eh, les voy a estar compartiendo algunas recetas de, de, para la diabetes, porque se acuerdan que les había contado que me habían diagnosticado con prediabetes. Voy a poner el teléfono por aquí. Estoy grabando con el teléfono, pero... Tengo mi... Egg McMuffin y un juguito de naranja. Y tiene un Big Breakfast. Sí. Y su... Vamos a ver. Quedó, me quedó. Acá puse la carne. Ahora voy a poner al horno y voy a poner el arrocito ahí. Uh -huh.